Un buen día. Ahora vamos a ver cómo crear un perfil topográfico usando el plugin Profil Tools en QGIS 3. Primero debemos instalarlo. Si no lo tenemos, nos vamos a Complementos o Plugins, Administrar e Instalar Complementos. Vamos a buscar Profil. Encontramos Profil Tool, Instalar Complemento. Se instaló correctamente el complemento. Hacemos clic en Cerrar. Ya lo tenemos activado aquí en la barra de tareas o también en el menú complementos profil Tools Terrain Profile ahora por ejemplo yo tengo un modelo de elevación digital lo voy a agregar ahora activo el plugin Terrain Profile y ya lo tenemos si pasamos a capas primero selecciono la capa en este caso el modelo de elevación digital DEM y hago clic donde dice Add Layer entonces acá en opciones en Selection en Temporary Polyline yo dibujo la polilínea por donde desee que pase, hago clic, doble clic, y aquí tenemos el perfil topográfico en este caso, tenemos algunas opciones, por ejemplo si pasamos a tabla, en table, aquí podemos copiar los datos, y por ejemplo pasarlos en Excel, o también copiarlos con coordenadas, por ejemplo si hago clic en copy to clipboard, o copy to clipboard with coordinates, por ejemplo copy, en un bloc de notas, por ejemplo, si las pego. Aquí tenemos las coordenadas y los valores del perfil. Pueden chequear. Regresamos a Profil. Y también, por ejemplo, podemos hacer un zoom. Pueden chequear. Si queremos avanzar por el perfil. Reseteo la vista. Ahora, si, si no deseo dibujar, también puedo agregar, por ejemplo, aquí tengo el shapefile o la capa vectorial del río principal. Lo voy a agregar. A River. Entonces, en option selecciono en Selection, voy a seleccionar Select Layer y ya me da el perfil. Por ejemplo, pueden ver, desde la parte más alta está en 2800. Y en la parte más baja, a 2200 más o menos. Otra ventaja es que, por ejemplo, yo puedo comparar con otros modelos de elevación digital. Por ejemplo, acá yo tengo un DEM de Astel dem que tiene una resolución más o menos de 30 metros. Y también uno de Alos Palsar, que tiene una resolución de 12.5 metros. Regresamos a las capas. Ahora, para agregarlos y hacer la comparación, por ejemplo, selecciono el de Alos Palsar y hago clic en Add Layer. Se me ha agregado. Y también el de Astel GDIN. Add Layer. Acá puedo personalizar, por ejemplo, los colores para el DEM. Hago clic en el color. Le pongo, por decir, un verde que está en el DEM. El de Alos parsar un naranja. Y el de Astral Giting, un azul, por decir. Damos clic en aceptar. Ahora voy a seleccionar acá donde dice Select Layer. Bien puedo dibujarla con Temporary Polyline o Select Layer. Y selecciono la capa del río. Y aquí podemos ver que tengo el perfil topográfico. De los tres modelos de elevación digital. Por ejemplo este DEM que tiene una resolución de 3 metros. A los de 12 y hasta el GDEM de 30 metros. Por ejemplo si hago un zoom. Aquí podemos chequear que el DEM de 3 metros y el de hace el Tienen una topografía similar. Es decir, tienen valores similares. Más bien el de A los se aleja de estos valores. Te la vista y aquí pueden chequear durante todo el transcurso. Acá como les había dicho, también podemos exportar la tabla o también directamente el gráfico. Por ejemplo, acá seleccionamos el tipo, en este caso PNG o los otros formatos disponibles. Le voy a dejar en PNG, Save As y voy a guardar. Y por ejemplo ya lo tenemos como una imagen. Entonces pueden ver que es muy sencillo, por ejemplo con una línea temporal simplemente la dibujo. Y aquí ya tenemos el perfil topográfico. en este caso con los tres modelos de elevación digital. Otro aspecto importante también que quiero mencionar es que podemos aprovechar esta herramienta, por ejemplo, para construir una firma espectral. Por ejemplo, acá tenemos, si pueden ver, bandas, campos, en este caso tienen una sola banda, pero si tenemos una imagen, una composición multiespectral, por ejemplo, de unas tres, cuatro, cinco bandas, tranquilamente acá puede construirme el perfil. O si agrego por bandas, digamos, una imagen satelital. En este ejemplo voy a usar unas imágenes sentinel cargo unas imágenes sentinel voy a capas voy a eliminar a los modelos de elevación digital entonces aquí tengo imágenes sentinel 2 la banda 2 la banda 3 y la banda 4 entonces voy a agregar la banda 4 banda 3 banda 2 Cambio los colores. Y aquí pueden chequear una firma espectral a partir de las tres imágenes. Es decir, con ese plugin podemos nosotros obtener el perfil de diferentes rasters, independientemente de la información que almacenen. Por ejemplo, si pueden almacenar temperatura, precipitación, radiación solar... O la elevación, que es lo más común, crear un perfil topográfico y también aprovechar para obtener una firma espectral si tenemos algunas bandas satelitales. Como podrán ver, es algo muy sencillo. Espero que esto sea de su agrado y de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Es una buena forma de apoyarme para que siga creando contenido. También suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por todo.